Continuando con el módulo de dispositivos electrónicos de potencia, vamos a ver el tema 3, transistores. Arranquemos con el transistor BJT. Los transistores BJT más utilizados en la electrónica de potencia son la configuración NPN, y su operación se centra en corte y saturación, es decir, como interruptor electrónico. Recordemos que para un transistor NPN, n en se encuentre polarizado, es necesario que la tensión del colector sea mayor a la de base... ...y esta mayor que la de emisor, en al menos 0.7 voltios. La polarización de este dispositivo se realiza en corriente... ...y es de la forma que I de base es I de colector entre la ganancia del transistor HFE o beta en algunos casos... ...y es igual a la corriente de emisor entre HFE más 1. Recuerden, vemos que para transistores en baja potencia cuando las ganancias eran superiores a 100... La corriente colector y emisor eran casi iguales. En el caso de electrónica de potencia, las ganancias son del orden de 50. Es decir, que hay diferencias entre HFE y HFE más 1. El símbolo del transistor, colector, base, emisor. En este caso, como es un NPN, la punta de la flecha no penetra la componente. Básicamente vamos a trabajar en corte y saturación, es decir, con voltajes colector emisor máximos y mínimos correspondientes a las operaciones de corte y saturación. La característica real del dispositivo, su punto de polarización va a depender de la corriente de base y el transistor entra a conducción y bloqueo simplemente dependiendo de la corriente de base. Si yo quiero el transistor bloqueado, no suministro corriente de base, suministro corriente de base negativa. Si quiero que entre en conducción, debo suministrar corriente de base. Como nosotros queremos trabajar en la región de saturación, la corriente de base de saturación es mayor o igual que la corriente de colector de operación entre la ganancia. Generalmente para llevarlo a la condición de corte se utiliza este mismo valor de corriente, pero negativo. Los transistores BJT que encontramos en el mercado rondan los 400 voltios y los 250 amperios y la cascada Darlington puede llegar hasta 1.2 kilovoltios y 400 amperios el gran problema de este dispositivo es su polarización en corriente tiene baja impedancia de salida con lo cual es muy bueno para amplificación de corriente pero el detalle de polarización en corriente con HFE tan bajos como los de electrónica de potencia fíjense que para 250 amperios entre 50 estamos hablando de 5 amperes de polarización. El siguiente dispositivo en aparecer fue el MOFET. El MOFET tiene la ventaja que su polarización se realiza con tensión entre el gain y el source. Existen MOFET canal N, canal P, en electrónica de potencia, el más común es el canal N. Tenemos una foto del dispositivo y como dijimos la polarización depende de la tensión, gain o source. Podemos pasar de conducción a bloqueo, son componentes con control de encendido y apagado. Vamos a trabajar igual que en, en el caso anterior en corte y saturación. De hecho ya hay dispositivos manejadores de dispositivos o conocidos como driver. Que me permiten traducir el, los valores de 1 y 0 lógicos de TTL o CMOS a los valores de encendido y apagado de la componente. Los MOSFETs más utilizados en electrónica de potencia, como ya dijimos, son los y su operación se reduce a interruptor de electrónico, es decir, en operaciones de corte y saturación. La ventaja de este dispositivo con respecto al BJT es la polarización en tensión y su alta impedancia de entrada. Como vemos, los NoFEC trabajan hasta 800 voltios, pero manejan corrientes muy incipientes, del orden de los 7 10 amperes, pero a frecuencias de trabajo muy superiores a los de BJT. Esto hace o plantea la posibilidad de un nuevo componente, que es lo que se conoce como componente híbrido, en este caso el transistor de compuerta aislada o IGBT, que combina las características del MOFE y del BJT. Del MOFE toma sus características de polarización en tensión y alta impedancia de entrada, y del BJT la ganancia de corriente y baja impedancia de salida. De hecho, fíjense que el símbolo es una fusión entre el símbolo de un transistor BJT y un MOFE. Guarda la barra en paralelo típica de los MOFE y la flecha del BJT. La polarización del IGBT depende de la tensión base emisor. Entonces, aquí vemos cómo es constructivamente un IGBT por dentro. Consta de un MOSFET, un FEC y un transistor NPN y un PNP. El encapsulado de dos IGBT es el que vemos en la figura. Su característica de operación tiene un pequeño retardo que es producto de la polarización de los dos dispositivos. Y la polarización depende del voltaje colector del voltaje base emisor. La característica es de conducción bloqueo. Actualmente este es el dispositivo que gobierna el mercado de la media y baja potencia, hay dispositivos del orden de los 2.5 kilovoltios y 2.4 kiloamperas. Actualmente si revisamos las hojas de componentes más modernas han llegado hasta los 5 kV y los 5 kA, en lo que se conocen como componentes o puentes multiniveles. El siguiente dispositivo en aparecer es el SIC, que es el FEC de electrónica de potencia y su aplicación se reserva para alta frecuencia. El símbolo lo vemos a continuación, su polarización es en tensión, depende del voltaje gain source. Vemos que la característica es la misma de los MOSFET, los IGBT, por pasar a conducción y bloqueo. Su aplicación, industria aeronáutica e industria aeroespacial. Sus costos comparados con el IGBT pueden estar en el orden de 3 a 1. Tenemos dispositivos del orden de 1.2 kilovoltios y 300 amperes, conmutando a frecuencias de hasta 100 kHz. Se utilizan sobre todo en industria aeroespacial... Industria aeronáutica donde las frecuencias, se debe trabajar a altas frecuencias para poder tener dispositivos de bajo peso por el problema del combustible para poder hacer que la aeronave despegue. Con esto terminamos el módulo de transistores, hemos visto básicamente el BJT, el MOFET, el IGBT que es donde se centra el mercado que es un componente híbrida entre el BJT y el MOFET. El FEC de potencia que se reserva para aplicaciones de industria aeronáutica. Gracias por su atención.